Tengo un problema con mi canal de YouTube. Veis este vídeo de aquí, ¿no? Se subió hace un mes. A amplío. Hace un mes, ¿no? Se subió hace un mes. Todos no estamos de acuerdo, ¿no? Vale. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi último vídeo? ¿Dónde está mi último vídeo? Porque fijaron en la miniatura, ¿vale? Fijaron en la miniatura. O me fijaron en esta miniatura. O en esta. O, no sé En esto de aquí Fijaros, ¿vale? Aquí está otra vez El vídeo Que sale aquí primero ¿Lo veis? Aquí sale otra vez Luego aquí otra vez este Se repite Se repite ¿No se repite todo? ¿O si sí se repite todo? Sí, se repite todo A partir de aquí No, no, no A partir de aquí no y sí, a partir de aquí se repite todo Todos los vídeos ¿Hasta dónde? Hasta el del gato hasta el del gato Desde el gato Hasta aquí Se repiten todos los vídeos arriba Fijaros Mira que recargo la página Le doy a F5 Recargo la página Y que no, que no pasa nada Sigue igual Me pongo aquí que no se me ve Que sigue igual Que no entiendo qué ocurre A ver, control shift F5 Que es para recargar sin oh, Control F5 no era Shift F5 Vale eh, Hay una forma de recargar sin la caché como, como que borras caché entre comillas Pues no, no sé Y diréis, bueno, pues será tu último vídeo, ¿no? Porque este vídeo como lo grabas En 1959 ¿no? Vamos a ver mi contenido del canal Como veis, mi último vídeo Publicado el 29 de enero de 2021 ¿Vale? Que, yo lo tengo, ¿eh? que no tengo problema 29 de enero de 2021, estamos a 30 30 de enero, y el siguiente, el 4 de febrero, y el siguiente, pues el 11 de febrero, ya no enseño más, que si no, es spoiler. Ya, o sea, y como veis, el de hace un mes es este, el del 24 de diciembre, pero que ocurre aquí, y es que digo, bueno si es simplemente el canal de youtube que no sale bien pero es que mi problema es que si yo uso, esto es una, una herramienta que tú pones aquí tu canal vale, escribo aquí mi canal y me sale aquí el último vídeo ha sido hace nueve días pero si vamos a mi canal <ríe> mi último vídeo es de hace un mes que no lo entiendo, y dirá, bueno, porque estará bugueado no, vamos a buscar el de Maxi, no creo que, que tenga problemas porque así te hago promoción al canal. Maxi29, ahora, hace dos horas, efectivamente, Maxi29, último vídeo, último vídeo, es hace hoy, 30 de enero, que hoy es 30 de enero, hace dos horas, que la subió, si vamos a canal hace una hora, bueno, pues no se habrá actualizado bien, pero vamos, hace una hora. Entonces, ¿qué ocurre? Porque diréis, bueno, a lo mejor que tienes esto regular, no organizado y no sé qué, no sé cuánto. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría y, lo, y os la voy a contar. Si veis aquí un momento, ¿vale? El mejor tiro de mi vida, ¿no? Es como desde ahí para atrás, unos cuantos vídeos están bugueados, ¿no? Como que se repiten. Es como que empieza desde aquí. ¿Veis que la miniatura la tiene rara? Y me diréis, ¿por qué la tiene rara? Y es que me la quitaron. Porque decía que contenía eh, contenido más 18, la miniatura. Y es esta miniatura, ¿eh? Que no es otra miniatura. No la he cambiado. Pues a reclamarlo. Porque lo reclamé. Me dijeron que tenía razón. Que no. Que no era. Que no era más 18 la miniatura. Y me la volvieron a poner. Y entonces eh, me pusieron esta miniatura. Y yo creo. Vamos. No, yo creo que este es el fallo. Este es el bug Entonces, voy a cambiar la miniatura Vale Guardar Vale, la he cambiado Yo supongo que tardará Un tiempo, ¿no? En, en ponerse bien Vale, ya por lo menos Bueno, ah, este es este, ¿no? Ya por lo menos no sale Como salía antes la miniatura Ya por lo menos algo hemos avanzado en ventana privada... ¡Lo he desbugueado! Lo he... <ríe> Por fin lo he desbugueado, ¿no? Ahora la... sale bien Sí, mira o sea, pues creía que no iba a funcionar, la verdad No sé, digo, es que no tiene sentido La miniatura maldita, eh